La Organización Mundial de Aduanas es muy importante porque sirve como, como un ente de coordinación para los 179 miembros, qu quienes representan más del 98% del, del comercio mundial. Um, y Sirve para, para armonizar los, los estándares de seguridad, de facilitación y también de coordinación entre todos los países y, y creo que, que es sumamente importante para, para promover el comercio internacional y para también impulsar las economías de todo el mundo.